Un joven que se rehusó dar su identidad denunció que agentes de la policía en esta ciudad de San Francisco de Macorís lo maltrataron en el momento que fue apresado.